Gracias. En primer lugar quería dar las gracias también a los representantes de la Marea Granate que nos acompañan hoy aquí. Espe saludar especialmente a Hugo de Armas Estevez también que está con nosotros y quiero saludar también a Albert Maskev, vicepresidente de la FIEC, con quien también hemos estado trabajando esta moción y, si se me permite, alguien muy especial para mí que forma parte de la FIEC, que es Antonio Montserrat y con quien también he tenido ocasión de trabajar eh, mucho tiempo y, y de seguir avanzando en, en todos estos eh, derechos democráticos, de estos derechos electorales que son tan necesarios para los, eh, los, eh, los ciudadanos residentes en el extranjero. Hoy esperamos haber dado un paso definitivo, creemos que haber acordado entre todos los grupos esta transaccional puede marcar un antes y un después en este Senado, pero también puede que lo marque para el Congreso de los Diputados. El hecho de que todos y todas nos hayamos puesto de acuerdo para eliminar las barreras que impiden a los ciudadanos votar y ejercer su derecho al voto en el extranjero, creo que es un, es un gran paso. No sabemos si el definitivo, pero creemos que aquí sí empieza algo serio y que tiene que ser tenido en cuenta. Hay que poner en valor, eh, cuando hacíamos la interpelación, y eso nos dio las pistas que quizás podíamos eh, llegar a un acuerdo, de que el Gobierno del Partido Popular, el Grupo del Partido Popular, estaba abierto a negociar y se había dado cuenta, también no, no es de ahora, sino también lo citaba la senadora del, del Partido Popular, de la necesidad de la derogación del voto rogado, de la necesidad de hacer contrarreformas a esas reformas de la Lorec que tanto han obstaculizado los derechos democráticos de los ciudadanos en el extranjero. Viendo esa puerta abierta que nos dejaba el Partido Popular, hemos creído conveniente ahondar en esta moción. Quizás no hemos conseguido seguramente, satisfacer del todo, plenamente, 100% ¿no? las peticiones de todos los grupos políticos, quizás no hemos conseguido satisfacer al 100% las peticiones de la Marea Granate o de la FIEC, pero llegar a un consenso tiene mucho valor. Y, llega y, y, y requiere mucho esfuerzo, con lo cual, con lo cual creo que hoy eh, tenemos que felicitarnos todos y todas de, poder haber, de, de haber conseguido esta transacción. Yo creo que eh, hoy empieza un, un camino interesante en el que tanto los movimientos sociales y los partidos políticos deben ahondar. Esto no se queda aquí, esto es una buena declaración de intenciones. Pero esto no debe quedarse aquí porque queda todavía, los quedan todavía los trabajos de la Comisión, de la Subcomisión de, de la Comisión de Constitucional en el Congreso de los Diputados, y creemos que esos trabajos tienen que llegar por fuerza a buen puerto, teniendo en cuenta lo que hoy se pronuncia en este Senado, teniendo en cuenta lo que la Marea Granate, lo que la FIEC llevan pidiendo desde hace tantos años, esos trabajos de la Subcomisión tienen que eh, recoger todas, todas esas peticiones de una vez y hacer realidad la eliminación de todos los obstáculos que, eh, que hace que los ciudadanos y las ciudadanas en el exterior no puedan, no puedan votar. Hoy hacemos un reconocimiento también a todas aquellas y aquellos que se han tenido que marchar, que han tenido que dejar sus hogares que por culpa de la crisis económica no han encontrado una oportunidad laboral en el Estado español, que han tenido que irse no por voluntad propia, sino porque necesitaban trabajar, buscar una vida mejor, necesitaban una oportunidad. Y hoy, con nuestro voto, con nuestra transacción, creo que llegamos, que hacemos uh, un cierto reconocimiento a estas personas que han tenido que abandonar el Estado español aunque no fuera su propia voluntad. La crisis ha destruido millones, millo, más de tres millones de puestos de trabajo en nuestro país y es evidente que la inmigración del Estado español tiene mucho que ver con la destrucción de estos puestos de trabajo. Nadie se va eh, por voluntad propia, son pocos los que se van por voluntad propia y con esa transacción también hacemos un reconocimiento a ese talento científico, a, esas, a esos profesionales señoría. que han sido formados en este Estado y que se han tenido que marchar para buscar una oportunidad porque nuestro Estado no la brinda. Podemos ahondar más todavía en los derechos sociales y en, y en los derechos sanitarios y en eh, los derechos de retorno y, y creemos que seguramente lo podemos hacer mejor en próximas ocasiones y en próximas mociones, pero hoy aquí empieza un nuevo camino para los ciudadanos que residen, para los ciudadanos que residen en el exterior.